¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta primera edición de Los Intocables de esta semana, eh, última semana de abril, 24 de abril de 2023, con la precampaña ya Viento en Popa, toda vela, y bueno, pues en modos diversos, eh, en modo payaso en algunos casos, estamos viendo vídeos pues, que nos helarán la sangre, ¿no? Cuando creíamos que nada podía superar al último impacto, pues de los viejecitos jugando la petanca, o los chavales en el piso de parla y pasando apuros para, para abrirse camino en el proceloso mundo laboral, pues pues vemos de repente algo que sinceramente pensaba yo pensaba que no iba a haber nunca no que es Pedro Sánchez, insisto veremos cosas que nos se la, harán la sangre entrando en una librería, en una librería de Fuenlabrada, si no habéis visto el vídeo todavía aguantad unos minutos porque probablemente sea de lo mejor que veáis esta, esta semana fijaos en varias cosas, sobre todo esos ojos del figura cuando mira los libros, incluso llega a, a, a osar, a tomarse el atrevimiento de tocar alguno, lo toca lo mira y pone ojos como la vaca cuando mira el tren y entonces la librería era muy profesional, ¿eh? la librera impecable, nada que decir. No sabemos si será del PSOE de allí o bueno sería una librería o ya lo mejor escogida al azar. Le explica que es el libro que más se ha vendido en las últimas semanas y que eh, la autora se lo ha autoeditado. Esto es un rollo ya de hace años. Y entonces el figura, que creo que es la primera vez que escuchaba en, en su vida semejante asunto, dijo, anda, se lo autoedita. Qué curioso, ¿no? Bueno, vimos también ayer a Alberto Núñez y e tomando bueno tomando un fino, lo que le diera en la gana, en la Feria de Sevilla. Y vimos también a Ada Colau y a Yolanda Díaz paseándose por las casetas de la Feria del Libro en Barcelona, por, por las Ramblas, ya saben, San Jordi y La Rosa. Afortunadamente, tanto Colau como ella iban sin ninguno de los 101 perritos, lo cual pues probablemente no llevaban ni, ni ningún dálmata, esto le, le facilitaría mucho la tarea a los servicios de seguridad. Esto es de lo que se preocupan la mayor parte de nuestros políticos mientras los problemas crecen, como en aquella celebérrima serie, sin que al gobierno parezca importarle. Para el próximo jueves eh, está anunciado el inicio de una huelga pues, eh, muy trascendente y que no está ocupando apenas espacio en los medios de comunicación los abogados de oficio, que es una puñetera vergüenza el régimen al que están sometidos, lo que les pagan, cuándo se los pagan cómo les tratan y los jueces y fiscales ya han dado un puñetazo en la mesa todas, cuando digo todas son todas las asociaciones y han dicho que o les tienen un poquito de respeto, o les hace casito la ministra de Hacienda o el día 16 de mayo... Eh, ...chapan y se acabó la presente historia y paralizan la justicia... ¿eh? ...vamos a ver si esto al figura también le preocupa... Mm, ...centrado como está en el tema este de, de Doñana... ...que es parece lo único que ocupa en los últimos días su tiempo... ...hablaremos ya como el viernes le dedicamos una hora al asunto... ...y vamos a hablar lo justo de la exhumación o profanación... ...elijan el término que prefieran, tachese lo que no proceda... ...de los restos del fundador de la falange José Antonio Primo de Rivera... ...al que Televisión Española confunde no porque sean analfabetos alguno habrá pero porque son manipuladores malos torticeros confunde solapa ¿eh? e, intencionadamente con el padre para hacer ahí enredarlo todo y dar la sensación dictadura primo de Rivera el padre el hijo fascista tal el alzamiento, cuando primo de Rivera bueno pues a estos efectos y ya lo explicamos insisto durante una hora el pasado viernes no fue más que una víctima de, de la guerra de la guerra civil a la que al que los abuelos en un juicio después de un juicio sumarísimo y sin garantías de los Actuales eh, gobernantes fusilaron en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936. Los mismos que ahora, o sus abuelos, sus nietos ideológicos, profanan su tumba. ¿Para qué? Para distraer la atención del respetable, de otros problemas, pero ya ni eso consiguen. Hablaremos de estos asuntos y de alguno más, si nos da tiempo. Presento ya a nuestros invitados de derecha e izquierda. Iba a decir ideológicamente, pero no tampoco, porque si le digo a don Carlos Paz que es de derechas, me pega un boinazo y con razón. Don ¿No? Carlos Paz, buenas noches. Así sería. Buenas noches. Un Así sería. Fernando Martín buenas noches, gracias. No llevo boina, pero buenas noches. Buenas noches. Carmen Tomás, qué ganas tenía yo de verte por buenas aquí. Buenas noches. Siempre, bueno, sabes Muchas que gracias. es una, una hemorragia de satisfacción ¿eh? el tenerte aquí. Y doña Elisa Vigil, diputada autonómica del Partido Popular, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Distintas formas que tienen de sintonizarnos, ya saben, TDT, canal de YouTube, dos direcciones de internet, <coughs> distrito.es, eh, distrito.tv.es, o www.eldistrito.es, también en Telegram, en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter etcétera. 669 esto es un número de WhatsApp, 669 728 673, con el texto quiero información, ustedes lo envían y alguien ahí pues les va a responder por supuesto y a mantener al corriente de toda la programación y la información relativa a esta cadena distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos y si nos ven desde los Estados Unidos con la plataforma a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también muy rápidamente que las arrugas superficiales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 De coche, de, avisadme cuando esté conectado, por favor, y, y le damos paso enseguida. Vale, pues le damos paso a José Antonio Vera. Don José Antonio Vera, gusto en saludarte siempre los lunes a estas horas de la noche y agradeciéndote el tiempo que, que nos dedicas, director de Publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, eurico estupendamente encantado de estar aquí, como siempre, los lunes eh, contigo y con todos los oyentes. Eh, espectadores, en este caso. Bueno, espectadores, oyentes, te, en fin. Eh, y, y parroquia, parroquia en general, a la que contaba yo en un breve editorial hoy. Siempre que viene Carmen Tomás procuro hacerlos muy breves, porque luego se, se enfada conmigo, dice que, que, hablo, que hablo muchísimo. Pero me ha dado tiempo a decir, nada, en tres minutos lo que, lo que quería yo decir. Que la campaña electoral, eh, bueno, si hubiera tenido más tiempo, si le hubiera dedicado más pero tampoco es cuestión de aburrir al respetables si y Carmen tiene toda la razón y me lleva siempre por algún camino hubiera puesto como ejemplo el mitin por ejemplo de Paco Núñez el sábado en, en el Eurostars de Toledo que por cierto lo llenó a rebosar donde se tiró dos horas ¿eh? pero desgranó pues de los 2.300 puntos propuestas que tiene para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha pues prácticamente eh, por bloques las tenía todas en la cabeza, ¿eh? sin un papel dices hombre esto es una forma seria de hacer programa, eh, campaña formas un poco más alternativas berlanguianas, por no decir un poquito payasas, modo payaso. Bueno, pues una cosa que yo pensé que nunca iba a llegar a ver y que, oye, mis ojos han visto me puedo morir tranquilo José Antonio ese Pedro Sánchez Castejón, esa figura entrando en una librería, al azar por supuesto de Fuenlabrada y eh, bueno, pues interesándose vivamente porque los políticos sabes que son gente muy culta y la campaña, pues oye es un buen momento para, para, para recordárselo al respetable, aunque los problemas reales de la gente se, se la rasquen. Era digno de ver ese Pedro Sánchez mirando los libros con los mismos ojos con los que la vaca mira mira el tren. ¿Es necesario este, este insulto a la inteligencia, estos vídeos sobreactuados o serían deseables bueno unas campañas primero más cortas y segundo en la que los políticos se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer, que es explicarle al respetable a sus programas electorales b qué formas tienen o proponen de solucionar los problemas reales de la gente. Sí, la verdad es que esto que, que. a lo que nos tiene acostumbrado por otra parte Pedro Sánchez, ¿no? Que son actuaciones, eh, entre comillas, eh, muy improvisadas, pero que realmente están absolutamente preparadas y que no sé si alguien se las puede creer. Supongo que cuando lo hace es porque alguna gente se lo cree, ¿no? Pero, en fin, nos, nos da la risa de verlo y efectivamente, pues, eh, no, no, no sé. Eh, es, eh, no sé si realmente pretende captar algún voto pues con este tipo de cosas que, como bien sabemos, las hace con demasiada frecuencia y que nos mueven a la risa. no Algunos puede decir que también le mueven al enfado, porque, claro, junto también alguien puede decir… Eh, casi prefiero que se dediquen a estas tonterías, no, por así decirlo, antes que se pongan a hacer cosas más serias. Porque fíjese usted lo que está pasando ahora, esto que hemos conocido hoy con el asunto de, de la ley de vivienda y lo que esconde con relación al tema de la ocupación, que parece que es gravísimo. ¿no? Porque, eh, claro, ya en España hay un problema... ...tremendo para todas aquellas personas que tienen alguna propiedad... ...y que la tienen alquilada y que piensan que en un momento determinado... ...tienen temor ¿no? en este momento a que, pues no sé, le puedan entrar unas personas... ...o aquel que está alquilado y que en un momento determinado no tiene para pagarlo... ...y que se queda ahí ya casi de por vida en tu casa sin, sin haber pagado absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, en fin, eh, en ocasiones casi es mejor que hagan este tipo de estanificaciones. Que, que se pongan a hacer cosas en serio, porque vaya usted a saber a dónde pueden llegar, ¿no? Ya te ya te digo te supongo informado y bien informado José Antonio de que el jueves se aprueba esa ley de vivienda con esa enmienda que ha transaccionado el Partido Socialista pues con toda con todos sus socios de, de la moción Frankenstein con Podemos Compromís BNG, Más País eh, hasta la Cup etcétera bueno pues pues eh, favoreciendo todavía más la vida de los ocupas y bueno pues obligando a los propietarios esto ya es lo último a que sean ellos los que demuestren que la vivienda suya que era su vivienda de habitual, eh, pero... Más grave que eso todavía del atentado a la propiedad privada es el cinismo gubernamental. Esta mañana decía la portavoz Isabel Rodríguez que no, que no, que eso no es verdad. Esto que estamos diciendo aquí los medios de la caverna, que con este texto legal en, en horas 48, y tengo aquí algún jurista en la mesa, en 48 horas los ocupas fuera. Pero es mejor todavía lo del kiosquero que, ¿qué ruedas de prensa da este hombre los lunes? Le prestamos poca atención y son una mina. Pablo Fernández dice que eso sí. no es un problema, esto de la ocupación. Que esto es un rollo de los medios de la caverna y que... Que, que es un problema puntual, y que, pero que no hay alarma social, José Antonio, que, que si nos hemos dado un golpe o qué, que, que nada, que esto se arregla con pedagogía y los servicios sociales y tal, pero que no hay un problema real de ocupación en España. Joder, me, me no. he quedado más tranquilo escuchando al tío este de Podemos. No, es, es, es el mundo al revés. Eh. Todos a nuestro alrededor, sino no nosotros mismos, tenemos algún caso de alguna alguna situación que se ha complicado de ocupación. Y sabemos que eso no es fácil de solventar. Y yo, pues, eh, no sé. Me estoy acordando ahora de personas que probablemente incluso usted conoce y que han tenido casos recientemente. Mucho más, por cierto, mucho más, por cierto, en Barcelona, en donde esto ya es facilísimo porque las autoridades no ayudan. Pero claro, esto se va a extender por el resto de España porque esta legislación lo va a permitir. Y si al final en efecto, pues, el, el tema de los, del desahucio, de, sobre todo en aquellas personas que sabemos que, que, que lo están haciendo y lo están haciendo en una casa que no es de ningún fons, fondo buitre de estos que pueden tener, no, no se sabe cuántos eh, cientos o miles de apartamentos. No, es personas, Son personas que con su esfuerzo pues han conseguido comprar una segunda o tercera vivienda y que la han conseguido para ahorrar, justamente para cuando llega la jubilación poderla, poderla alquilar y tener un ingreso. No, claro, con esta situación, al final, los que tienen los derechos... Esto es increíble, pero es que esto pasa en este país. Oh. Los que tienen los derechos son los que ejercen la ocupación ilegal de una vivienda sobre la que, en teoría, tienen derecho todos los propietarios. Es un atentado contra la propiedad privada, contra la Constitución, y lo peor es que haya todo un gobierno que le da amparo y que lo va a mejorar incluso. La va a mejorar la situación del Ocupa. Y claro, luego diciendo, como dicen, que no, no, esto es mentira. ¿Cómo que es mentira? Si está ahí el texto de la ley y todos aquellos que lo han visto y lo han mirado lo saben perfectamente y además los que son los socios eh, Frankenstein se están, hacen gala de, de, de, de esa enmienda que han conseguido transaccionar y meter en la ley. En fin, es, eh, esperemos que, como dice el señor Feijó, primero que gane las elecciones y eh, eh, que pacte si puede con vos, o, pero en fin, que puedan darle una vuelta al gobierno y luego que lo primero que hagan sea cargarse una ley como esta y otras muchas que también se pues están sacando y que lo que hacen es eh, introducir un componente de inseguridad jurídica tremendo en la propiedad y en los ciudadanos en general. Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, que te agradezco mucho tu análisis como siempre y que nos dediques estos minutos los lunes. Cuídate y te envío un abrazo. Cortísimo abrazo, Eurico. Buenas Cortísimo noches. Cortísimo abrazo, José Antonio. Oye, antes de, de darte la palabra a Carmen y empezar el primer turno en la mesa, quiero, porque a lo mejor hay gente que no lo ha visto, quiero poneros el vídeo de Pedro Sánchez, porque es enternecedor a mí. Cuando lo, vi, cuando lo vi esta mañana a primera hora, os confieso de verdad que se me saltaban las lágrimas en varios momentos y dura 1.50. Metedme el vídeo, por favor. Hola. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. sí buenos días. La librería lleva 38 años. 38 años ¿no? ¿Qué tal te está muy bien, es un negocio muy estacional porque tiene muchos picos. ¿Sí? Empieza a tener un volumen de trabajo muy, muy alto por, por ferias, día de libro. Es una librería generalista. La verdad que el 90% del de, de, de negocio es librería. ¿Ella es, se autodita Se autodita sí, bueno, usa un sello sí, bueno, editorial, pero lo hace ella y, y es el libro más vendido de la, de la librería. Qué curioso, ¿no? Todas las historias están documentadas, son son hechos, personajes o eh, sitios reales de, de Londres. Luego este también es de un autor de Fuenlabrada. Lo acaba de publicar, el túnel de Oliva. No, tienes cosas muy, muy interesantes. ¿eh? ¿Este yeah. es el, el que he recomendado? Sí, me lo han comentado, la... es muy bueno, lo la... leí estas Eso, Navidades. Está muy bien. Sí, sí, sí, sí. Este me han dicho que está muy bien, el de los empleados. Sí. Este lo compré, lo tengo pendiente de leer. Mira, aquí tienes algo de Javier. Sí, eh, pues seguramente le guste. <risa> Seguro. Entonces voy a comprar esto. Seguro. ¿Eh? Formación. Ah, bueno, hoy es el día del libro, así que lleva un 10% de descuento. Eso se lo hago a todos los clientes el día del libro. No porque usted sea el presidente, Fue labrada, la verdad es que es bueno, un su referente. También. Vamos a incorporar eh, la escritura creativa. Eso está muy bien. Sí. La, la, la, no si enseñanzas esténicas, es muy... sino eh, enseñanzas artísticas. Sí, si es cierto que es muy importante en eh, temas de educación el que los niños y las niñas tengan es. sí, y que acceso a, puedan... a, a la música, a la escritura, al teatro. Bueno, al... No, no, se, no, se moderni... no se actualizaba la ley desde hace 40 años uh -huh. o 30 años. Y lo vamos a hacer en esta legislatura. Pues muchas gracias por invitarme. A a la verdad, que es un a placer. Carmen, sécate las lágrimas. ¿Qué bueno, te, ¿qué te visto, evoca eh? esta enternecedora lo, escena? Lo, lo que hemos visto así del gesto de. Esto lo, ha, lo han pagado los de Fue ¿no? Sí, yo creo que sí. Esto el, lo han pagado los ciudadanos pero el presidente de es que es un señor. Eh, que, de llevar dinero es de buenos. Hay que jorobarse, Tomás. o sea, hay que jorobarse <risas> que el tío encima vaya una vez y no saque ahí el dinero y lo pague de su bolsillo. Y <risas> te de 50, hombre. Por hombre. Dios. Bueno, pero mira, de es que, verdad. La ley de la vivienda, eso sí que, mira, tengo no, no, un sí, compañero... No, si va, vamos a hablar de ¿Cómo? ocupación. No, no ya, ya, pero que es, es que de verdad, es que, o sea, ya está. Si es que es un... Es un, ahora, es un... ahora te pongo a y a, y a Yolanda Díaz eh, y perritos, si no siento un Dalmatas. Bueno, si quieres hablamos entonces de la, de la campaña. Hablamos de la campaña, Vale, vale. vale. hablamos ¿cómo? de ocupación. Vale, vamos ¿cómo? a hablar de un montón de cosas. Vale, vale, que <risa> creía que, que esto, no, era, que no, que que no, esto no. era de folclórico. Y de Doñana también. ¿eh? Que es folclórico. Eh, sí es, si es, que, si es que da igual, si es que mañana nos enteraremos de que la señora esta es del PSOE de Fuenlabrada y, o su hijo es asesor de la Moncloa o qué sé yo, cualquier cosa. Eh, y luego que sepan los de Fuenlabrada que habéis pagado los libros de Sánchez, que no sé si lo leerá o ha leído en su vida o no, me da igual, pero le va a adornar la librería a vuestra costa. Y luego las demás cosas, pues bueno, pues si es que es campaña electoral. Yo lo que espero es que detrás de todo ese... A trecho ¿no? De ir para acá, de ir para allá, de unos y de otros de todos, que eso es lo normal en campaña, vamos a ver si está la feria de abril, por pues lo normal es que van a estar ahí todos. Si la, lo del libro y la rosa, pues a mí eso no me parece mal. A mí lo que yo lo que quiero es luego, detrás, de todo este eh, eh, tramoya, ¿no? Que detrás haya algo y que haya unos programas eh, pues eso, que acaben con la ley de la vivienda, con tantas leyes que han hecho estos, que digo, la ley de la vivienda. Eh, comparto con mi compañero Domingo Soriano que es lo peor si eso se llevara a cabo tal cual es la peor ley que ha hecho este gobierno desde que gobierna. Y yo lo comparto, o sea, es la peor ley, porque atenta contra todo, contra todos los principios de la Constitución, no solo contra la propiedad privada, pero bueno. No, bueno, ahora te digo una cosa, yo porque además... propuestas, venga, propuestas, si, me da si igual esto, que las hagáis con el rebujito Esto como, o con como, el libro. Como, como, como, como no soy del plan antiguo y esto es un debate fluido, como otras cosas ahora que to, todo es fluido, lo fluido está de moda, pues vamos a hablar un poco de vivienda. Mirad, el, el sábado, ya, ya lo he dicho, me pasé prácticamente, todo el día y desde luego a la mañana eh, con, con, la, con la gente del PP de Toledo. Una de las cosas que más han encabritado allí al personal es una cosa que ha metido García paje en el último pleno de la legislatura nos lo explicaba el amigo Leandro, Leandro Alonso que hacía mil años que no lo veía Le, Leandro Alonso fue consejero de Presidencia de Administraciones Públicas hace ocho años con Dolores de Cospedal y todo esto se lo sabe porque es un jurista extraordinario nos decía, lo han metido, ya no recuerdo si en una transitoria o en una disposición adicional en el último pleno, ahí de coche escoba o hacen estas cosas, estas guarradas y además como les parecía muy duro porque variaron la redacción, no no ponen al final propiedad privada, no distinguen el usufructo, la nuda propiedad y tal y además no centran tampoco el periodo de tiempo durante el que te lo expropian Caio le decía, oye Leandro y mientras tanto los impuestos ¿quién los paga? Dice muy bien dice, esa es una de ellas, pero que aparte del paisanaje aquí no se ha enterado muy bien, por la redacción es muy confusa y jurídicamente a lo mejor no todo el mundo llega y la otra mitad dice bueno pues mira, oye, si van a pagar ellos los impuestos que me lo quiten, da igual, es un atentado permanente. No, tierras. Tierras, tierras. Tierras, tierras. tierras, tierras. Agricultores. Pero es que o es Castilla es la Mancha alucinante. de lo que hablamos, es alucinante. Es Así alucinante. le van las encuestas, yo me alegro. De culo, de culo y de cuesta abajo. De, de culo y cuesta abajo, Elisa Bijim. Bueno, pues vamos a ver, esta imagen de Sánchez al final es un capítulo más de la serie Sánchez, Sánchez Zane o algo así, ¿no? deberíamos sí. titularlo ya. Y como decías tú bien al principio, pues es una tras otra los abuelitos, luego los del piso, ahora va a una librería, paga el alcalde de Fuenlabrada. Y la realidad es que estos son cortinas de humo para tapar los problemas verdaderos que tienen los ciudadanos. Sí. Estás tapando una ley que atenta, ya no solo contra la propiedad privada, es que es igual de mala que la ley sí, es sí. Es que realmente aquí lo que se está premiando es la ocupación ilegal, lo que se está premiando es que los violadores salgan a la calle, lo que se está premiando es todo lo que no debería ser, todo lo, lo justamente lo contrario, es lo que se está cediendo. Tenemos a un, una Merichej Batet que resulta que ha destruido pruebas en el Congreso de los Diputados sobre el caso de Tito Berni y eso está completamente opacado en los medios de comunicación. Tenemos al jefe de gabinete de Merichej Batet que manda una carta a todos los diputados del Partido Popular diciendo que no pueden meterse con Beriche y Batet, porque ella es una institución, es decir, estamos sufriendo graves atentados contra la libertad en este país, pero pero de un jefe de gabinete de la presidenta del Congreso de los Diputados. Es una auténtica es decir, aberración. de un empleado que le escribe, por si alguien se ha perdido, que le escribe, por ejemplo, a Ana María Vázquez, una brava diputada del Partido Popular, y le dice, le viene a decir en castizo, que no le gusta el tonito, el tonito de las preguntas, Exacto. que baje un poco el nivel. Exacto. Y luego una ley de vivienda, pues que, vamos a ver, esta gente lleva, desde que llegó al gobierno, diciendo que quieren fomentar la ocupación porque es lo que siempre ha hecho la izquierda están con los comunistas recordemos que esta gente cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid por poner un ejemplo alentaba la ocupación, Monserrat Galcerán una concejala que tenía ocho viviendas en propiedad pero eso sí que no ocupas en las de ella, que ocupas en las del resto es decir, esta gente es ocupa lo del resto pero no ocupes lo mío Viola que no pasa nada porque yo te voy a dejar en la calle, porque es que no soy punitivista y son el absurdo. Y entonces te sale este señor que tiene una jeta de hormigón armado que habrá ido supongo pues en Puma a Fuenlabrada. Porque no creo que haya ido en coche oficial, habrá ido en Puma. ¿Qué es lo que más le gusta? El ecologeta nacional que va en Puma para hacer recorridos de 31 kilómetros... Que es un auténtico sinvergüenza y que está dejando a las familias sin capacidad adquisitiva, sin poder hacer una cesta de la compra como Dios manda, con la inflación disparada, con la deuda disparada y con los problemas de los españoles que son esos ocultos en, pues eso, que sabe leer, yo me alegro. Ojalá supiese profundizar suponemos, un poco más. Suponemos, suponemos. Fernando Martínez Dalmau. Bueno, bueno, habla de lo que quieras, arranca por donde quieras, pero eh, lo conoces bien, lo conoces sí, tú bien sí. este asunto. Bueno, primero que tengo que decir que del, de, de lo de Fuenlabrada, el otro día le abrieron la librería, la librería esta permanecía cerrada para hacer esta, esta performance ¿no? que ha hecho este, este señor, que se dedica, evidentemente, entre otras cosas, a eh, sacar muertos de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 Bien, le dejo a Carlos Paz pero antes te voy a pedir un minuto, un minuto diez de gracia, porque vamos a escuchar a otra figura, Pablo Fernández, antes conocido como el kiosquero de Podemos, que dice, lo he dicho antes, pero ahora lo vais a escuchar a él, que esto de la ocupación es un rollo, es un fake, que nos hemos inventado los medios fachas. Pablo Fernández gravísimo El enorme problema que tenemos ahora mismo en materia de vivienda en este país son las enormes dificultades que tienen millones de personas para acceder a una vivienda digna. Ese es el problema que existe en este país en materia de vivienda. En materia de ocupación hay casos muy puntuales muy puntuales y para eso está el ordenamiento jurídico vigente que nosotros por supuesto respetamos. Pero insisto, eh, que la derecha y que la ultraderecha intenten meter el marco de que el problema en España es la ocupación y que hay una alarma social en materia de ocupación, eso es una falacia. Eso es una falacia, es algo falso y es una enorme mentira, es otro bulo, otra fake news que la derecha y la ultraderecha, política y mediática, quieren instalar en nuestro país. Si la gente sale a la calle y pregunta a la ciudadanía, el principal problema que insisto que existe en este país es las graves dificultades para acceder a una vivienda con la que se encuentran miles de personas en España. Redundo, la ocupación, habrá, habrá casos muy puntuales, casos muy excepcionales, y para eso, insisto, está el ordenamiento jurídico vigente en, en este país. Y en cuanto a... El gobierno de la gente, Carlos, hombre, que no nos enteramos. Vamos a dejar a este ciudadano para el final. Eh, todo lo que estamos hablando, que hemos terminado hablando, poco Sánchez, que poco más o menos, que Sánchez es la reencarnación de, del diablo, es seguramente el peor presidente... De, ¿De la democracia? No, seguramente no. ¿eh? es Y esto es difícil porque cada presidente que ha habido, empezando por Suárez, que era nefasto, ha ido sucediéndole uno peor. Una cosa bastante curiosa del Partido Socialista tiene un currículum criminal, la historia del Partido Socialista, eh, bastante interesante... Y solamente, eh, alguna vez lo hemos dicho desde esta mesa, porque es verdad que la izquierda y también entre ellos el PSOE tienen a sus espaldas el asesinato de cuatro presidentes del gobierno, que no es cosa baladí. Pero lo que estamos enjuiciando... Se deja usted a don Juan Prín y porque era una tenida masónica, pero podía incluir a don Juan Prín también. Sí. Eso no se ha resuelto no como se resuelto, otras cosas no, más recientes no se ha sucedidas en marzo Empieza de hace unos usted años. Por, tampoco se van a resolver. por Canalejas, por Eduardo se ha Dato. Como homicidio. Eh, Carrero eh, al Luis Carrero Blanco. Hasta llegado a las de Luis Carrero Blanco. Pues Marcos, no es fácil tener sea, ese currículum. Eh, Cánovas del Castillo, los, creo que nos dejábamos. Esto era simplemente la introducción. Lo que estábamos viendo en el vídeo es la precampaña electoral, que ya estamos siempre todo el año de precampaña, es la puesta en escena de este sistema que es la partitocracia, eh, y que ha habido gente que la ha superado. Tengo que decir que sin entrar a analizar eh, la cuestión de la libertad, la librería del presidente que ha sido bastante patética y entre bambalinas decíamos que casi no sabía ni coger un libro puesto que le parecía que era un objeto extraño. No, le parecía eh, que era una cosa nefanda y diabólica. Sí, anda, sí un no libro. sabía ni cómo cogerlo. La cuestión es que también he visto unos vídeos porque en todas esas cosas caen todos los partidos que se presentan a esa cosa que son las elecciones. Eh, por no hablar de Begoña Villacís que ha tenido unos éxitos bastante grandes en su puesta en escena de pre-campaña este fin de semana. Eh, la cultura no le interesa a nadie, se intenta eh, relacionar de alguna manera, claro que decía Elisa, que esto es una cortina de humo para tapar los constantes escándalos del gobierno, porque un, go un escándalo tapa al siguiente en cuestión de unos días... Y lo más grave, a mi parecer, es que no pasa absolutamente nada. Y la gente no, no se subleva, que se tenía que estar en las calles, sino ardiendo poco menos eh, desde hace años. Eh, que nadie... Eh, quieren dar la, la, la sensación de que la cultura es de la izquierda. Si hiciéramos una lista de intelectuales de verdad, no Ramoncín, sino intelectuales de verdad, de un lado o de otro nos llevaríamos una sorpresa. Y lo que sí quiero hablar es de, de la desaparición de las librerías, de los precios que tienen los libros en nuestro país... ...y del de, favorecimiento de esos eh, auténticos moloks... ...que son el, las grandes superficies en donde venden libros... ...no tienen ni idea, vas a buscar un libro... ...y podrían vender salchichón o libros porque les da igual... Es ...y no tienen absolutamente ni idea, es cabreante acercarse a esos sitios. Es y verdad, ¿usted molo... se acuerda, don Carlos, de aquel librero de toda la vida... ...50 años que, que sabía, recomendaba que sabía ser el último no existe, autor? prácticamente, es verdad. pero el 68% de los españoles... Eh, ...reconocen y blasonan de no haber leído un libro en el último año... Es decir, no le nunca. Este es el fondo y por eso tenemos el presidente que tenemos. Esta es la explicación última. Tenemos un eh, presidente analfabeto que no le importa la cultura... Porque el pueblo español le han encanallado y es profundamente analfabeto. De la cuestión del de, de último vídeo que hemos visto de la ocupación, están ahora, siendo un drama la ocupación, están incluso ridiculizando que sea un drama. Están diciendo, bueno, es la extrema derecha o la derecha sí. o como se quiera llamar, eh, los que están creando esa alarma social de una manera falsaria. Es totalmente real. Hace muchísimos años hay barrios de Madrid, San, San Cristóbal, en Villaverde, donde es un horror, eh, pero casi, casi irse a por el pan. Muchos. Yo sí distingo, y con esto iría terminando, dos cosas. Yo sí distingo entre la ocupación, que es una figura, tengo un abogado a mi izquierda, la Ocupatio de Derecho Romano, que es, está observada desde hace dos mil años, más de dos mil años, eh, y yo estoy a favor de la ocupación en determinadas circunstancias cuando es para el. es un bien, es un, un inmueble público sí, sí. sin uso. Yo, yo he ocupado en España y he ocupado en Italia. Pero para, estás hablando de un bien público, eso es claro, claro, claro habría que diferenciar. es un bien público no, que es de todos, Bueno, sería discutible, todos, yo estoy a favor eh, de darle no un dice, uso público a un y inmueble y público da, que está cerrado. Para. Una cosa es un uso público sí. y otra cosa es que se metan allí claro, a. Claro, claro, claro. Simplemente a, era una cotación al margen. Lo que sí está claro es que aquí hay gentes que están en favor de la delincuencia constantemente en Barcelona, para qué hablar la labor de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona como ha estado sistemáticamente apoyando las ocupaciones, lo que conocemos como ocupación en favor de auténticos caraduras, lo que no es admisible bajo ningún concepto y con eso termino es que haya gente que esté pagando un inmueble entre un particular haga uso de él y no haga frente a los pagos y ni sea expulsado en 48 horas es impresentable Es impresentable. ¿Querías cosa, añadir algún sí. minuto Carmen no, y es que vamos no, a publicitar. No estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho que es, es que la gente no sale a quemar las calles es que nosotros no quemamos las calles. Esos pues, son otros. Pues se debería. Hacer. No, no, no. Nosotros no. Venga lío, lío, lío, lío. No, no, ¿Vamos, no, no, a no, que, Vamos a publicidad. Vamos a publicidad y cabrénseme a partir de la segunda media hora. Venga, aquí. Que quiero por yo salseo. Eso, pues por eso ¿Eh? así. Que no, quiero salseo. No, eso quiero salseo. Cuando son Pum las elecciones y tú no vas a cambiar las elecciones porque que me las calles. Venga, Publicidad que estoy fuera del primer bloque y luego ya Empezamos a incendiar la mesa. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Yeah, yeah, yeah. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com. We Nutrimos las mentes más brillantes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 y un lugar privilegiado en toda, en plena Costa del Sol, en lo mejor de la Costa del Sol. Bueno, como les he dicho, le vamos a dedicar el tiempo justo, pero no por nada. Simplemente porque es que el viernes eh, le dedicamos una hora, ¿no? Eh, estuvimos aquí una hora con el amigo López Dieguez, con Jara, y, en fin, hablando del, del asunto. Y es que además lo que quieren es que nos entretengamos con esto para que no hablemos de su basura y de su mierda, con perdón. Ponedme las imágenes de, bueno, la profanación o la exhumación, táchese lo que no procede, elijan el término que ustedes prefieran, cada uno de los restos mortales de José Antonio Pro... ...primo de Rivera, del José Antonio Primo de Rivera... ...fundador de Falange Española, 1903-1933... Eh, ...1903, no, 1903-1936... ...nacido en la calle Génova 3, hijo de su padre... ...don Miguel Primo de Rivera, que efectivamente sí fue... ...jefe, o en fin, eh, jefe del, del, del gobierno desde 1923 hasta 1930... ...en una dictadura dictablanda, aceptada básicamente... ...que fue la razón principal por... la aquí y quiso o, o tuvo a bien huir de España, el rey Alfonso XIII. Televisión española en parte, porque son medio analfabetos, la mitad del soviet, de Sae de Baranda, y lo digo con conocimiento de causa, yo, en fin, he entrado por allí y he cruzado delante del comité de empresa y de la redacción paralela y nunca me han dicho nada, había periodistas muy conocidos de televisión española que me decían, oye, un día, digo, bueno, pues que, que me lo digan, si además no soy personal de la casa, la mitad, insisto, son analfabetos y la otra mitad son manipuladores y están enredando y ya van varios tele diarios que confunden la figura del padre con el hijo para generar ahí al final un poco de lío, dictadura, tal, no sé qué, esta idea de un partido fascista y tal, cuando le encarcelaron cuatro meses antes con un delito que no era tal, que era tenencia ilícita de armas, que esto te lo sabes tú muy bien, que ni siquiera le ha la pistola, etc. Y fue asesinado, fue una víctima más de la contienda, una más de las alrededor de 300.000 tras un juicio, como se si hicieron muchos sumarísimos sin garantías alguien del gobierno hasta no hace muchos meses llegó a reconocer no fue uno fueron varios que José Antonio había sido una víctima y que por tanto no era equiparable independientemente de otras opiniones, a la figura del general Franco, ¿no? que gobernó durante 39 años, etcétera, etcétera, y tal. Bueno, al final, como ya el, el Franco Modín ya es que está muy gastado, ya lo no vale, pues han sacado esta mañana los restos mortales. No ha habido apenas incidentes, bueno, estaba allí la familia, o parte de la familia, Fernando, había un grupo allí de, de personas, de, de falange, que bueno, pues no han llegado a enfrentarse a la policía en, en ningún momento, y eso sí, para no cansaros ni, ni agotar vuestra paciencia, voy a poner, para que veáis el grado de sectarismo y de analfabetismo de estas gentes que nos gobiernan, uno muy cortito, por ejemplo, de Pilar Alegría, justificando esto. Un hecho de normalidad desde el punto de vista del cumplimiento de una ley como es la Ley de Memoria Democrática. Eh, saben además eh, que esa ley, la Ley de Memoria Democrática, apela a que cuelga muros, sea un espacio donde yazcan por supuesto las personas que murieron y fallecieron en la, en la guerra civil y que se convierta además en un, en un espacio de, de recuerdo hacia las víctimas. Y desde luego no, no puede ser ya nunca más ese espacio donde se pueda enaltecer a ninguna figura ni a ninguna ideología que evoque a la dictadura pero si, si José Antonio Primo de Rivera no tuvo nada que ver con la dictadura iba a decir eh, iba, iba, ni con el franquismo, iba a decir pero me iban a decir, ya no apariencia de veracidad, me van a decir que la estoy insultando eh, lo voy a decir de otra manera, mira Pilar eh, leer no le hace daño a nadie y he notado un, unas ciertas fallas históricas en ese minuto, minuto 10 que has estado hablando, te recomiendo la relectura pero no de historiadores, fachas a lo mejor no te voy a recomendar que te metas drogadura desde el principio como don Ricardo de la cierva o alguno más, léase usted a Miguel Artola, por ejemplo, uno de los mejores historiadores marxistas de este país, o léase a Stanley G. Payne, o lea a Jesús Palacios, o lea a Guillermo Gortázar, o a un montón de historiadores buenos que los, tenemos, que los tenemos aquí para que te aclaren un poco este lío, este lío que tienes. Bueno, pues ahora invierto, empiezo por ti, Carlos, y después eh, Fernando Martínez Almau. Ya ya lo dijimos todo el viernes, pero bueno, cortina de humo, es decir, y ni siquiera esto porque sabes lo que va a durar eh, el, estas brasas 24 horas. Cortina de humo o no, difieren contigo, no, no, en que no son eh, decía que no son tan ignorantes, sino que hay mala la fe, son profundamente ignorantes. No, saben no, no muchos sí, y otros manipuladores. Las noticias que he visto en las últimas 48 horas era de auténtico delirio, escrito por alguien que no ha leído un libro en su vida, que le, ha mirado en Wikipedia Primo de Rivera, y lo primero que le ha salido... Es el padre, ay, ¿no? Eh, el hijo, sí. Eh, auténticamente sí, no lamentable. Allá. Esta mañana había unas imágenes en el canal 24 horas de Televisión Española, auténticamente repugnantes, eh, con una playa de, de miserables que no saben y no quieren saber quién era José Antonio Primo de Rivera. No era por supuesto fascista, fue una víctima de la guerra civil, fue un altísimo intelectual que yo creo que a las alturas de años en los que estamos es patrimonio de todos los españoles. Al igual que cuando murió Ramiro Ledesma, Ortega dijo ha muerto una inteligencia, eh, se tiene que decir de José Antonio Primo de Rivera. Yo tengo una admiración por José Antonio Primo de Rivera, por mis circunstancias familiares, personales, intelectuales. Eh, creo que fue una persona admirable, puesto que era uno de eh, era grande de España, podía haber vivido tranquilamente con el ejercicio de la abogacía y se jugó su vida por crear algo en favor de la mejoría de la mayor parte de los españoles. Jugándosela, perdió y fue asesinado. Yo creo que con eso está todo dicho. Estamos en el 2023, fue asesinado en 1936, forma parte de la historia y dejen ya en paz de remover la historia y de recrearla al gusto de los que la perdieron. Vicente. Vicente no, Vicente, estoy leyendo, me explico. Vicente entra para el bloque de Doñana, Fernando Martínez de Es que como soy hombre, dos cosas a la vez, a veces es complicado. Fernando Martínez Dalmau. Evidentemente Gracias, yo Ainara. también admiro la figura de José Antonio Primo de Rivera intelectualmente, como, como persona, como español y además eh, como jurista, ¿no? Evidentemente lo que hemos visto y vivido eh, este tiempo es la utilización de los cadáveres, eh, exhumándolos eh, por un tema electoral, ¿no? you <sighs> es miserable y canalla lo que está haciendo este gobierno. Está exhumando cadáveres, en un primer caso fue el de Francisco Franco y ahora el de José Antonio Primo de Rivera, que repito, no tienen nada que ver uno con el otro, léanselo muy bien, señores del gobierno, porque es que últimamente no dan ni una, no voy a ponerme aquí a explicar la cantidad de bobadas, andeces, idioteces que han dicho, ¿no? pero evidentemente las ideas no mueren repito, las ideas no mueren porque las ideas no se matan y como bien escribió José Antonio Primo de Rivera y tanto lo utilizamos ojalá fuera la última Mi sangre, sang la última sangre vertida en, en discordias, en, en discordias civiles, civiles y ojalá encontrar al pueblo español tan rico en buenas cualidades la patria, el pan y la justicia. Estas fueron las últimas palabras de José Antonio Primo de Rivera y hoy lo utilizáis como bandera de la izquierda, exhumándolo para que la familia lo tenga que inhumar de una forma ruin y de una forma miserable y canalla. De verdad, si no podéis gobernar, como es lo que est estamos notando absolutamente todos los españoles, si no podéis establecer ninguna ley, si no sois capaces absolutamente de entender al pueblo español, si no sois capaces ni siquiera de crear eh, eh, algo bueno para España, por favor, dimitir, olvidarnos de nosotros e iros ya de una vez, porque lo único que queremos de vosotros es que estéis muy lejos de todos los españoles, que nos levantamos todos los días a las 7 de la mañana porque queremos una España mejor. Carmen Tomás. Bueno, yo. Yo creo que esto es como tantas cosas que hacen, ¿no? Es que se puede pasta con lo de la librería, la petanca, no sé qué. Es que esto les da igual si es la petanca o es sacar un cadáver de un sitio. que Por cierto, nunca quiso estar ahí. O sea, que, que, decir, es que es tampoco seguro. es que se... Ni la familia tampoco, o sea, si es que además... Eh, no, esto se lo han apropiado, pero la familia siempre quiso sacar de ahí a José Antonio, que yo sepa. Hombre, José Antonio no pudo decidir, está en el Valle de los Caídos, pues no se había construido. No, pero, bueno. pero la familia, pero la familia no quería sacar de ahí a José Antonio, y esto se lo han apropiado como una idea sí, suya, sí, sí, sí, cuando sí. no es idea suya, es idea de hace mucho de su familia. Eso va a empezar. Después el 90% de los españoles ahora mismo no sabe quién era José Antonio lo siento, porque no nos lo han enseñado no, porque se lo han enseñado mal pero porque así. no hemos llegado ahí en los libros de historia ahora y luego porque ha cambiado pantagazos. la historia 80 veces, o sea, porque ya la cambió Zapatero, ahora la cambian estos y tal eh, entonces, para empezar, si estos se creen que esto le va a dar un voto, un voto, o sea, cero votos. Esto se acaba hoy, ya, ya está. Ya yo un, ya yo de, va. vamos, no conozco a nadie que haya hoy visto, se haya puesto delante de la televisión a ver cómo sumaban a José Antonio. O sea, sinceramente, es un personaje, es un tipo que hay que leer, que hay que saber, que hay que conocer, pero ya está. Ya pasó. Eh, no no hay que no hay que estar mmm, dándole aquí ahora a estas alturas cuando nadie sabe quién es por qué, porque tenemos otros problemas enormes. Este señor está en la historia por lo que está a punto. Si quieres saberlo te lo estudias, te lo lees no. y nos dejas en paz. Bolaños, este que es el que se inventa todas estas chorradas. Lo que hay que hacer es que a los eh, para hay que Para ver que si rasca un punto. voto, porque esto lo que demuestra es que están histéricos, mm. histéricos. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. No hemos salido a la calle a quemar contenedores. No, pero la gente está muy cabreada. Y el día 28 de mayo va a ser la primera demostración, que no la única, porque luego vendrán las siguientes. ¿Me, call ¿me tengo que callar? No, Me no callo. te tienes que callar. No, no, no, no. No era, no, no sé, no era para ti. No, no, no, no te des por aludida siempre. No, termina, termina. Eh... Ya has terminado? No, hombre, es que no, es que hay que insistir en que Ay, estos es que son lindo, numeritos para eh, hace, desviar la atención de los reales problemas. Y Eso ya lo sabemos, así que no hay que entrar al trapo, vale. punto. Este señor está en la historia y todo el que quiera saber algo de él, que se lo estudie y que no le dé ni un minuto de, de más protagonismo al acto en sí, porque es lo que quieren estos mmm... mugrosos. Lo digo <risa> yo, lo de mugrosos. Mirad, decía, decía Carlos Paz, ahora mismo Elisa te doy la palabra, decía Carlos Paz... Claro, yo prefiero estos redactores jefe del. Eh, Como he dicho, el, Soviet, el, el copyright es mío, con lo cual lo diré las veces que me dé la gana. El Soviet de Saez de Baranda. Luego os digo quién era el compañero que estaba aterrado y dice: Un día te van a partir la cara. No vuelvas a. Digo, no, digo no me la partieron en Antena 3. Y aquí menos todavía. Estos del Soviet Tesáez de, de Baranda, de estos editores del colmillo retorcido, 50, 55 años, sí saben. Pero decías, analfabeto el que hayas visto esta mañana, que no sé quién es ni quiero saberlo. Digital, ponedme el primer pantallazo de. Esto es marca.eso con, al oro. ¿Quién era Primo de Rivera? ¿Cuál era su ideología y en qué partido militaba? Estuvo en el poder durante tres años tras el paso de su padre, Miguel Primo de Rivera. Siguiente pantalla. Eh, José Antonio Primo de Rivera fue militar, político, abogado, fundador de la Falange Española. Y dos huevos duros y empanada de bacon con queso y un poco de bacalao. Que buscaba la unificación de España en un régimen autoritario. Fíjate, aquí, aquí, el tipo, el tipo a kilómetros va regular y orientado porque tengo la sensación de que lo confunde con Gil Robles, que tampoco le dejan gobernar pero cogió el poder en 1933 y promulgó la ideología franquista. en el 36 perdió el poder al loro con la empanada mental que tiene el mierda, el analfabeto que haya escrito esto, el poder ante los republicanos después de tres años en el cargo para alabar la imagen de su padre Miguel de Rivera este se ha cogido también una frase la mitad se ha saltado dos líneas eh, una frase que está así que está escrita en los libros, que José Antonio, en primer término entra en política para honrar la figura de su padre, etcétera, etcétera y luego tal. Entonces, el tío hacía ahí un... Perdón. Esto es de marca, ¿no? Esto es de marca.com. De marca.com. de Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Pedro Pedro Sánchez. Pedro, Pedro Sánchez. No bueno, analfabetismo funciona, no. Sí. Analfabetismo este ha leído menos que el figura que entraba en la librería Fuenlabrada al principio del programa. Elisa Vigil. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que pensamos que esta gente no lee y realmente no, hay, ¿en que que ha tener, hay que te tener... que no, no pero hay que tener mucho, mucho cuidado y hilar muy fino, porque esto, esto es la cultura woke que se está instaurando a nivel mundial. Es decir, estamos ante un blanqueamiento de todo lo que ha pasado en la historia para modificarla. Actualmente hay unas cuotas en Netflix que se tienen que cumplir para que una serie salga adelante. Se están cambiando las historias como estaban sí, contadas, sí, sí, se sí, está sí. cambiando a La Sirenita, se está cambiando a Los Siete Enanitos, se está cambiando absolutamente todo porque hay una cultura woke para que la nueva generación Z no sienta ese odio que se escribía en los cuentos. Se están cambiando los libros de Agatha Christie, se está cambiando todo, se está reescribiendo todo. Esto no es que no se hayan leído la historia de Primo de Rivera o que no distingan uno de otro. Es que está todo perfectamente y pensado. Yo que tengo la ópera en casa, terminarán cargándose la mitad de la ópera por supuesto, italiana. Porque por supuesto, a la que no la pero, matan se suicida. Pero, pero no, esto no, no, no está, es broma, está todo eh. pensado. Está pasando en Estados Unidos. que Tendríamos que estar fijándonos qué está pasando en Estados Unidos, qué es lo que nos va a pasar próximamente a nosotros. Porque todo empieza ahí y luego llega aquí. Y al final nos pasará como en el cuento de la criada, esa serie en la que acabaremos como hace tres o cuatro siglos metidos en una cueva, que eso es lo que realmente quiere el socialismo y el comunismo en nuestro país, que volvamos a estar en una cueva, que no pensemos, que no reclamemos nuestros derechos y por eso se cambia la historia y por eso se blanquea a Pedro Sánchez y por eso se le pone a él como el gran presidente de la democracia, pero sirve, por supuesto, para tapar cortinas de humo, pero esto es todo un plan estratégico esto es un plan ideológico, esto es un plan que lo que pretende es hacer a la gente muy blandita y que pretende que los jóvenes no piensen por sí mismos y que no busquen información y que no contrasten y que no piensen que la sirenita es que era blanca porque era danesa, no por nada o sea, es que ahí no había ningún tipo de discriminación era blanca porque era danesa y las danesas, que yo sepa, suelen serlo pero oye, que en fin que al final esto es una estrategia para intentar que los jóvenes no piensen que los adultos olviden que en las escuelas no se eduque correctamente. Por eso hemos tenido que luchar, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid contra una ley educativa que era nefasta. ...que quería hacer adoctrinados ideológicos dentro de los colegios... ...y se luchó, Ayuso se plantó ahí y dijo, por ahí no pasamos... ...pero esto tiene que ser algo que suceda en toda España... ...no podemos pasar por ahí, no pueden cambiar la historia de España... ...en España pasó lo que pasó y gracias a eso y a muchas otras cosas... ...y a gente que luchó, tenemos una constitución del año 78... ...que nos ha dado herramientas, que es que nadie sería capaz de hacerlo ahora... ...no, no os digo igual, la mitad... De, de bien que está redactado nuestro texto constitucional o el código civil Elisa, pero si lo hemos derogar visto derogar la constitución con la rebelión pero, y la sedición? Pero, ¿Quieren perdona, derogar la constitución con no, la ley de Cies? sí? No, ¿Quieren estás, derogar la constitución? Estás completamente equivocado enveja, la, semana la, pasada, la, semana pasada, la semana pasada en el BOE se derogó la constitución sí, La semana pasada se derogó la constitución sí, lo contamos, Y, lo y eso que lo vimos qué en bien, una ves. noticia puede pasar ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que formar a la gente tenemos que ser esa contrarrevolución cultural, tenemos que por, por nuestra parte, por, por, por los partidos de derechas, a, a través de Ayuso, de Feijo, de todos los que estamos gobernando, realmente dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado. Hay que educar es, pero completamente en todo. Que, por eso el día 28 de mayo, 8.000 mociones de censura. Decir, sí, pero no hay solo el 28. No uh, solo el yeah. 28. Y hay que es que no se... Sí. Y hay que exigir Perdona, al que gobierne que derogue todas estas leyes que van contra todos nuestros derechos, nuestros principios. Por nuestra libertad y nuestra economía finales. y todo, si es que va en contra de todo. Si es que este es un gobierno que no ha dejado nada en pie, nada, o sea, lo ha destruido todo. Así que las minas antipersona que digo yo, que van, han ido poniendo en todo, el, en todo el entramado, va a costar quitarlo. Pero para eso hay que dar un, un, un fuerte espaldarazo a otro gobierno que revierta todo eso. y después Carlos Como España no es patrimonio, ni siquiera nuestra, ni de los que estamos aquí, sino es algo que heredamos, que tenemos y que tenemos que transmitir, creo que tenemos que luchar todos los días. Porque España no se hizo votando cada cuatro años, sino luchando todos los días. Lo importante, Primero yo antes ahora, lo decía, está muy bien votar el día 28, está muy bien ir bueno. en contra de este gobierno, está muy bien muchas cosas, pero empecemos a luchar día a día porque es evidente <coughs> que la calle, y lo que vamos a ver a partir de ahora, antes estábamos poniendo el ejemplo de las exhumaciones y las inhumaciones, pero para mí me duele mucho más la ley, por ejemplo, la ley Cela con el tema de, de la educación especial, la ley de sí es sí, todas las cuestiones no, no, sí, sí, que la, tenemos en este momento, es... como puede ser, por ejemplo, la reforma de la sedición, la rebelión que ataca directamente a las bases del Estado, pero esto no es cuestión de ir votando cada cuatro años, porque cada cuatro años se desnaturalizan muchas cosas, estemos al día, luchemos al día y apoyemos a aquellos, desde las televisiones, desde las tertulias, que vais vosotras también, evidentemente, apoyemos a a todos aquellos que están todos los días pidiendo que España recobre otra vez la independencia claro, claro. y los derechos y libertades pero fundamentales hay, los que de vale. Paz, sí, sí, que hay que votar, Dalmau. Carlos Paz, coge minutos. Hay que votar y es dentro de nada. Dejad, dejad no, no, no, a, a Carlos Paz, que, que es el, el. Claro que hay, Lleva un menos uno de turno. Claro que hay un plan eh, ideológico de imponer una serie de. que, que has ido tú desglosando algunos aspectos, eh, pero eso no quita ni pone para decir que la izquierda no ha leído tres contraportadas de un libro. Absolutamente. Eh, quizá el progresismo, por poner algún ejemplo, eh, el máximo epítome del progresismo es Podemos y te puedo asegurar que dirigentes suyos no se han leído tres libros. Siempre están manejando tres libros que dicen haber leído, pero que ni, ni esos siquiera se los han leído. Yo creo que eh, solamente eh, votar cada cuatro años nos ha traído al punto en el que estamos. España no estaba antes de esos circos de votar cada cuatro años en el lugar que estaba. Por lo por ejemplo, en la situación económica, por ejemplo, la situación del paro, por ejemplo, eh, la situación de seguridad. Eh, es precisamente ese circo que se basa en ese texto que yo no, pues me tengo que revelar, Elisa, lo siento mucho, decir que la Constitución es un modelo de algo, técnicamente está mal hecha, y es el origen y la génesis de gran parte de nuestros males. Por ejemplo, de la cuestión de la territorialidad. Por ejemplo, eh, la cuestión eh, de, de muchos de los aspectos. Eh, la Constitución defiende lo, una cosa y lo contrario. Precisamente la constitucionalidad cuando se dice tal o cual partido es inconstitucional. Eso es falso. Todos los partidos son constitucionales porque si no, no estarían en, el, en la carrera de San Jerónimo. ¿Quién ha defendido más la Constitución? Los partidos que fuera de antena podríamos decir que son anticonstitucionales. Sin la Constitución, Esquerra Republicana no tendría sentido. Sin la Constitución, Bildu no tendría sentido. La Constitución es el origen y la génesis de muchos de los males que está sufriendo España. Basta ya de decir que es un modelo, incluso técnicamente es una auténtica basura. ...hablas de la oposición de tu partido, creo que perteneces a la Asamblea de Madrid... ...que eres diputada del Partido Popular, eh, la oposición del Partido Popular al PSOE... ...si digo que es blanda y que ha sido blanda, creo que soy, estoy siendo generoso... ...el PSOE y precisamente, y lo has dicho muy bien y, y concuerdo contigo... ...en que la izquierda ha ido, tenía un plan y ha ido imponiendo sus criterios... ...y precisamente por esa oposición tan blandita, blandita, blandita, blandita... ...del Partido Popular y de la derecha en general... No ha quitado nada. Cuando ha tenido mayorías absolutas, las mayores mayorías absolutas las ha gozado el Partido Popular. Y Rajoy. Y no cambió absolutamente nada. Volvemos ahora a esa a, de lo que estamos hablando aquí. Hay que quitar a Sánchez. Por supuesto que Sánchez se tiene que ir. Y si se va a Groenlandia, mejor. Pero ¿para qué? Para que venga Feijóo el que impuso unas políticas eh, lingüísticas mayores, eh, mayormente radicales que las catalanas, por ejemplo, o, eh, eso es así, lo que estoy diciendo, no, no es así, no es así que Rajoy no es un nacionalista, ha llevado a cabo políticas nacionalistas sangrantes para el idioma español, pues si no lo quieres ver, porque tú para. cobras de dónde cobras, me parece muy bien. No, no, Pero vamos, discutir PSOE-PP es lo que nos ha traído al punto en el que estamos. Unos no. hacen y los otros conservan. Cuatro eso. minutos para el corte, dos para Elisa y dos para Carmen Tomás. Venga. Y nos vamos a publicar. Vamos a ver, criticar la Constitución Española, yo entiendo que hay partes de la Constitución Española que se pueden mejorar. ...que tal, porque todo visto en una perspectiva posterior... ...pues se puede modificar... ...para el año 78 fue una de las mejores constituciones... ...que se redactó a nivel europeo... ...eso para empezar... ...luego hay una cosa que se llaman... ...desarrollos legislativos de la constitución... ...que eso depende de los poderes públicos... ...del poder legislativo de este país... ...y que se puede hacer mejor o peor... ...y que ahí los partidos que pueden ser constitucionales... ...o inconstitucionales... ...tienen que ser desarrollados por una ley... ...en este caso en el Congreso... ...entonces no eches la culpa a la constitución... ...de una ley que se ha hecho en el Congreso... ...luego, luego... Partimos de otra parte. Dices el Partido Popular y el Partido Socialista al final son lo mismo. Pues mira, no. ¿Sabes por no, qué? No, no no, no, no. No, pero, pero te, lo, te lo explico. Tú estás diciendo que Feijó ha aplicado una serie de políticas. Mira, yo he vivido en la comunidad valenciana 14 años de mi vida. Soy valenciano parlante. Y ¿sabes qué? Eso solo me ha facilitado aprender otros idiomas en mi vida. Ni me ha dejado traumatizada, ni yo no he aprendido la lengua castellana, sino que hablo seis idiomas. Entonces, dejemos de decir historias y dejemos de decir que por aprender una segunda lengua que es enriquecedora y que es bueno para la cultura, te limita de alguna de las maneras. Lo que tendríamos que ponernos todos de acuerdo aquí es que hay un problema en el gobierno de España y que esta gente hay que charla que hay que hacer 8.000 mociones de censura que esta gente hay que quitarla de en medio como sea porque nos está minando como país, nos está dejando sin capacidad adquisitiva tenemos los peores datos de empleo de la OCDE, no tenemos capacidad de creación económica, ni de puestos de trabajo ni de nada, estamos completamente atados, los que son empresarios no pueden contratar esos son los problemas reales. Luego, cuando tengamos eso solucionado, solucionemos todo lo demás. Pero primero, vayamos al meollo. Y es que la gente tiene dificultades para comer. Si uno tiene dificultades para comer, créeme que ese es su primer problema. Y todo lo demás no le importa nada. Centrémonos. Sí, Centrémonos. Un segundo que quiero que Yo quiero publicidad. Yo, las autonomías. Hoy en día las autonomías nos cuestan 310 No me estado de cada cual yo he vivido en Euskal Herria ¿Qué? y sé lo que es. Y yo soy y catalán. no puedo decir que, que, que eh, es eh, eh, eh, eh, estudiar Batúa Lo que hay que condenar es la persecución del español en las vascongadas. Sí. No en sé Cataluña. Si Cataluña. Es el en bueno, Cataluña cierto, y un grave no, si el empleo no me importa propugnar el pleno empleo, que no lo propugnáis. Me, me tengo que ir a la publicidad. Carmen, tomas un minuto. Remátame, Cierrame el círculo porque luego. me viene bien a mí. ¿Eh? Yo para luego. Para luego. Pero tú estás de acuerdo no, con de Elisa, public... estás de acuerdo con Fernando, <risa> no. con Carlos. No, no, yo, yo estoy más de acuerdo con Elisa porque ah. vamos a ver, la Constitución... Eh, yo no sé cómo podéis decir eso Además, la Constitución, pues mira Proponer, tiene, tiene Formas de su... La Joder, propia Constitución Ah, ah, hay que ah mío No, es que la Constitución No, no, no, no claro, es, es que hay que reformar a ver, la Constitución Carmen, hay que reformar la Constitución donde tenemos que reformarla? Las autonomías nos lastran en este momento No podemos continuar con las autonomías Habrá una parte de españoles que lo piensa Y otra parte de españoles que no lo piensa No cuando nos cuestan 317.000 mil Millones. Lo que hay que hacer es revertir algunas de las. Eh, eso sí, de las, se ha hecho en Europa. ¿Por qué no lo hacemos dieron, en España? Bueno, algunas de las. De los, de los, los, temas, Lander, de los... los Lander, los claro. Lander en, en, vale, esta, en Alemania. Eso no quiere decir que te cargues y hagas No, una... no, pero, pero revirtamos la las cosas. No el defendamos el, las el, cosas porque no funcionan. Fuera. Venga, me tengo que ir a publicidad que me pone en pena la vida. Un instante y volvemos enseguida.